...puesta El toque del mediodía, cuántas cosas en las redes sociales de por Dios, lo que está sucediendo en este mundo no es fácil. Miren, vamos a ver si hacemos conexión. Eh, Se recuerden que en la segunda hora tenemos aquí una primicia con Ibelca Ulerio que estará con nosotros más adelante. Vamos a ver si hacemos conexión con el licenciado Félix Portes, quien es el abogado de la defensa del acusado de pertenecer a la red eh, del también acusado narcotraficante César el abusador eh, Félix Porte. Vamos a ver si tenemos en línea a Félix Porte. Buenas. Buenas tardes, Félix. Sí, todo bien. Adelante. Sí, eh, Félix, eh, gracias por recibir nuestra llamada en este espacio, el toque del mediodía eh, desde Telenor para eh, la República Dominicana y también los Estados Unidos. Félix, hay una controversia sobre eh, la puesta en libertad de inmediata del acusado de pertenecer a la red de narcotráfico, de también acusado es el Abusador eh, nombrado eh, por el apodo Jaque Mate, pero ahora el, el Ministerio y la Fiscalía quiere eh, apelar esa decisión. ¿Qué tú no puedes decir sobre eh, esto que está sucediendo ahora mismo? Mira, no hay ningún tipo de controversia, porque lo que pasa es que tú no puedes apelar una resolución que no ha salido. O sea, la resolución para poder ser apelada, primero debe el magistrado redactarla, firmarla y notificársela a las partes. Eso es lo primero. Y eso no ha salido. No ha salido incluso ni la de Octavio Lotel que hace una semana, ¿verdad? Entonces, ellos primero tienen que esperar que se les notifique la resolución. Por eso yo he establecido que este anuncio es un anuncio populista de que ellos van a apelar una decisión que todavía ellos no han leído, no saben las motivaciones del magistrado, no saben si las motivaciones del magistrado están o no apegadas a la ley, para ellos saber si la van a apelar o no. Primero, entiendo yo que ellos deben leerla y digerirla y analizarla para determinar si hay algún tipo de violación, tipo legal o constitucional, lo cual amerite un recurso de apelación. Entiendo yo que son patadas de abogados ellos saben las pruebas que ellos presentaron en la solicitud de medida de corrección no son vinculantes. Tú no puedes presentar una foto de una persona con otra y decir que por la foto esas personas estaban cometiendo un crimen o eran parte de una organización criminal o estaban cometiendo el tipo de lavado. Para eso se necesitan otras pruebas, más que fotos, ¿verdad? Tú no puedes presentar un audio de una conversación normal, cuando lo que tú debes presentar es un audio donde estas personas estén hablando de narcotráfico, estén hablando de, de sumas importantes de dinero y donde se esté hablando de, de algo comprometedor. Entonces, no han presentado nada eh, que tenga una relación o una coherencia con los hechos que ellos imputan, que son cosas muy diferentes. Sí, Félix, ahora eh, nuestro colega Génesis Méndez te quiere hacer una pregunta. Adelante, Génesis. Félix, soy yo del eh, director del medio de Medio Telenor, de, de la página de Telenor. Eh, Félix, tú explicabas que lo que presentó la Fiscalía como acusación eh, no tenía ninguna base de eh, que vinculara a Jaquemate. Específicamente, ¿qué fue lo que presentó la Fiscalía que el, todo el mundo se quedó que parece que hicieron como un apartaje o en qué fue que falló? Porque algo presentaron ellos que entendían que estaban vinculados con Jaquemate. Mira, para darte un ejemplo, para mostrar un montón, ellos presentaron algo que a simple vista, ¿verdad? como yo digo, son medias verdades que ellos han presentado. Presentaron que él es el propietario de un inmueble que vale 3.5 millones de, de, de, de pesos. Pero, cuando yo leí esa... Solicitud de de corrupción. lo primero que yo hice fue que me dirigí a registro de títulos a la división inmobiliaria en la capital y busqué el historial de ese inmueble y busqué un estado jurídico de ese inmueble. ¿Qué yo descubrí? Lo que ellos pudieron descubrir si investigan. Este inmueble lo adquirió mi representado en el año 2006. 2006 significa 11 años antes de la ley de lavado de desigualdad en vigencia y ya ellos ahí tienen un problema de que están acusando con una ley que no estaba vigente en el momento que se compró el inmueble. Uno. ¿Qué es retroactiva? Dos, hay un situa una situación de la prescripción, que es cuatro años que establece el mismo Código procesal, procesal Penal. Y tres, no menos importante, que en el año 2012, según el Estado jurídico emitido por la jurisdicción inmobiliaria, establece que ese inmueble fue objeto de un embargo inmobiliario es decir, que ya es inmueble, él lo perdió y ahora es dueño, técnicamente, su acreedor. En el año 2012, estamos hablando de hace siete años. Entonces, son situaciones así, que son media verdades, que nosotros en nuestra defensa del miércoles le, le demontamos este, este bulto, este aparato Félix, eh, me gustaría saber, uh, eh, ¿Jaque Mate estaba prófugo o no? ¿Y por qué no se presentó inmediatamente cuando se armó este, esta movie, como se ha dicho en el lago Popular, del Procurador Fiscal de la República, donde salió con más de 500 efectivos de la DNCD eh, y la Policía Nacional a buscar los supuestos implicados de la red de narcotráfico de César Emilio Peralta, el abusador? Mira, él se, se entregó oportunamente. Él estaba en su apartamento... ¿verdad? Que eso fue otro error del Ministerio Público Ellos allanaron al apartamento de sus padres El apartamento donde él reside Y tiene un contrato de alquiler Donde eh, el Ministerio Público Si hubiera hecho una investigación mínima Se da cuenta que la factura de Edesur le llega ahí Ahí ellos no allanaron ¿Verdad? Él se entregó eh, Por medio de nosotros De manera oportuna Así como se entregó Luis Castillo Que vino de Estados Unidos Así que eh, él no tenía miedo, se entregó porque él sabe que no debe nada y el que nada debe, nada teme. Quiere decir que, que la Procuraduría eh, eh, no no ha hecho un trabajo efectivo y está dañando reputación porque incluso entonces eh, son pasibles de demanda por parte de Jaque Mate porque en todos los medios eh, eh, y redes sociales eh, se vinculó a, a Jaquemate con César abusador y esto le puede hacer un daño a él como promotor artístico es y como empresario. empresario. Sí, mira, este, no solamente a él, sino que esto ha afectado a los padres. Los padres del señor Haques ah, fueron los que me contrataron a mí. Y esos señores eh, son eh, médicos eh, de carrera. Eh, no pudieron dormir desde el momento en el cual salió a relucir el nombre de su hijo en esa rueda de prensa. Entonces a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué tú defiendes a Tulano Letal? Y no, normalmente, eh, cuando yo hago una defensa, yo defiendo no solamente a la persona imputada, sino a sus padres, a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, que son las personas que también están sufriendo debido a este tipo de sometimiento, a este tipo de proceso. Cuando tú ves a una persona presa, tú no puedes ver solamente a esa persona presa. Están en la celda de esa persona. Todos sus familiares, sus padres, sus hijos, todo el mundo están ahí sufriendo con esa persona. Y es por eso que nosotros nos enseñamos a dar lo máximo en cada una de, de nuestra defensa. Bueno, muchas gracias al licenciado Felipe Portes, quien es el abogado representante de Jaque Mate, eh, quien ya está eh, libre eh, totalmente de la acusación que le hizo la Fiscalía sobre el caso de César Emilio Peralta, el abusador, y que se está rumorando, aunque ya es eh, César Génesis, eh, eh, eh, o sea, eh, Félix acaba de hablar De que no ha recibido Ninguna notificación de que van a, a levantar una contrademanda para Volver a... O sea, que a, a, ellos, no, ellos no han recibido La notificación. Una notificación eh, Para rescindir lo que fue La puesta en libertad de Jaquemate eso, eso da evidencia que la procuraduría Está poniendo mucho huevo No, mucho huevo no. El procurador Reiteramos en este medio, nos hacemos responsable Debería renunciar porque en los últimos meses lo que está haciendo es ridículo y que me excuse su persona porque, mira, Luis Castillo le hizo daño. Octavio D hotel Octavio Dotel, jaque mate. O sea, si usted no tiene un caso fuerte, ¿cómo usted hace un aparataje, una movie de más de 500 efectivos y oye lo que dijo eh, Félix eh, Porte? Que ellos allanaron la El vivienda a los de padres. los padres. Sí. O sea, que a pesar de que la factura de, la la de luz estaba de la registrada, en nombre de quemarte en su apartamento. No, o sea, no, no. O sea, espérate, es que si tú público. vas a salir con este aparataje, a claro. hacer allanamientos, tú tienes que tener ubicado dónde va a ser los allanamientos, porque tú no puedes ir a allanar la casa Después del ejemplo, vecino sí, Yo estoy acusado de ir a la casa de mis padres. Tú tienes que ir a mi casa, porque él, él, él vive ya, es un adulto que vive independientemente. O sea, son cosas que tú dices, ven acá y cómo es que la, el procurador, no están la procuraduría siendo, claro. hace un allanamiento a lo loco si yo te voy a llenar yo voy a la casa de tus padres no no o a la tengo. casa de los padres de Mayer en Pimentel ¿Eh? está viendo mucha huevo la procuraduría o sea, y oye lo que dijo Félix estamos, estaba eh, estamos mencionando a nivel que... internacional estamos ridículos ridiculamente... y más un caso sí. como este que y... ha estado en la palestra a nivel internacional dice Félix en lo que nos estuvo conversando que la procuraduría llevó como prueba fotos de ellos dos oye <risa> no no una foto no te vincula no te Oye, ¿qué? nada y... fotos también, Genomán, como tú dices. Y una conversación... Que cualquiera la puede Ah, pues tú te imaginas que, que, que el señor César, César Emilio hubiese llamado aquí. Mira, Roberto, nosotros queremos colocar una publicidad de... De vía de ¿Cuánto tú no cobras? Ah, pues yo estuviera preso ya ahora. Yo estuviera vinculado el caso. Señores, tú. señores, eh, eh, hay que revisar nuestra, nuestras autoridades eh, judiciales en este país. Porque, mira, esto está jodón acusando así a gente y metido y después para limpiarse, porque él salió como un gallito y me refiero al procurador, que te, debemos tener, bueno, las imágenes están rodando, donde él, él personalmente, él en una rueda de prensa, menciona a todos los implicados en el caso de César Emilio Peralta, el abusador. ¿Te acuerdas que cuando vino el abogado yo le preguntaba que si lo que, estaban en la, en, en, en, lo que había publicado la embajada norteamericana eran los mismos? que había publicado el procurador, que no era lo mismo. ¿Te acuerdas cuando le pregunté al, al licenciado? Y él me decía que sí, que gente como Jaquemate ya estaba acusado. Pero que hay, personas como Jaquemate salieron fue después de la imagen que publicó Estados Unidos, de, de, de la ley... De, de, de, de, del Tesoro de Estados Unidos. Exacto. Bueno, esto pique y se extiende. De verdad que estamos sumamente consternados con nuestras autoridades judiciales en República Dominicana porque entendemos que no están haciendo un trabajo como debe de ser. O sea, bien pensado, bien planificado. Porque yo no sé si Jaquemate, si Dotel, si Luis Castillo tienen algo que ver. No lo sé. Para eso es que están las autoridades judiciales para probar, ¿no? Ante un juez de que sean o no sean culpables. Por eso no nos podemos ir tan alegres decir, ah, fulano... Es esto, no, hay que probárselo, hay que probárselo. Lamentablemente es así. La y ley, la, la ley hace... ha hecho un trabajo pésimo. Ridículo. Ri... Bueno. Ridículo. Están Ridículo. quedando en vergüenza ante, ante el país. Vamos entonces a un corte, señor director. Luego del corte, la hermosa, sensual. Tú te vas a quedar, Génesis. Y estará con nosotros más adelante en este su toque del mediodía.